15 años de vida, a sus queridos padres, al hermano Efraín y la hermana Eugenia, bendiciones en este día y muchas felicidades y desde la Unión Americana le felicitamos a su querido padre y muchas bendiciones y un fuerte aplauso de felicitación a la quinceañera en este día. Bendiciones a cada vida y desde ya, ya paso al canto en esta preciosa hora de la mañana. Y si puede brindar los pasos de saludar a la quinceañera con su querida madre en este día. Y vamos con este canto que dice así... para desearte felicidades hoy está el cielo se ve más claro y las estrellas brillando están este día porque hoy es el día de su fecha de nacimiento alarmado a ver vos puse las palmas para cantar Y con todo el pueblo de Dios, con este que van despedir la quinceañera y gracias por los quince años que Dios suyache y juntir que vi coro y que van a cantar porque el tiempo venda Felicidades, felicidades, hoy te deseamos, querida hermana Felicidades, felicidades, hoy te deseamos próxima. Muchas felicidades y que suenen los aplausos. Gracias, pastor. Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bueno, hermanos y hermanas, ¿cómo? ¿Y aquí? ¿Ahí está, hermano? ¿Qué más? Ya yo rocha de ver Dios, el consejo de Dios, y ya está. Cada quien va a... que